Eh, en un mismo día estoy grabando todas las lunas en cada signo así que llega un momento que ya no sé ni qué dije ni qué voy a decir eh, pero bueno, lo vamos a hacer lo más rápido posible estos son videos short, videos cortos para que vos aprendas astrología fácilmente este es el video cuarenta y tanto, cuarenta creo que es de 320 que va a ver si vos seguís uno a uno cada uno de estos videos cortos el 25 26 de noviembre creo que está previsto terminar con el sol en sagitario eh, vas a convertirte en astrólogo certificado por el CAF eh, y vas a poder trabajar de esta hermosa de este hermoso oficio eh, bien, vamos entonces con esta vez la luna en acuario. ¿Cómo sienten las personas que nacen con esta luna pasando por el signo de acuario? Bien, para acuario las tres palabras claves de esta luna en acuario, palabras claves positivas o shan. Son tranquilos, son fuertes y son afectuosos. Las tres palabras claves negativas para esta luna en acuario o palabras claves yin eh, en sombras, ansiedad, inseguridad y terquedad. O sea, son tercos, son ansiosos y son inseguros. Sí, así es la luna en Acuario. Te invito a que te sumes a nuestra gran comunidad de Telegram. Donde todos los días a las 5 pm hora de Argentina. Sí, fíjate en tu país qué, qué horario es. Nosotros estamos en la zona horaria menos 3. Eh, Vos... Podés participar eh, de un chat de voz que hacemos en curso de astrología t.me barra curso de astrología. Eh, todo pegadito y sin acento en la i. Eh, esa es nuestra dirección en Telegram. Eh, y ahí podés participar todas las tardes que vos quieras que puedas. Eh, de un chat de voz y de, y de imagen donde hablamos de astrología eh, e inclusive lo que hacemos es eh, todas las dudas que vos tengas que puedas preguntarlas y que podamos irlo transitando juntos este camino astrológico te mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, con la última de las lunas. Luna en Pisces. Chao, hasta mañana.